Es el mismo que dijo que entraba por Marquetía y ahí lo estamos esperando. Aquí estamos, llegamos a seguir ejerciendo nuestras funciones, a seguir logrando el cese de la usurpación. Aquí estamos, Venezuela, aquí estamos. Funcionarios, eh, bienvenido, presidente. ¡Cállate! No! ¡Cállate, no! Gracias, Gracias Carneiro, le sirven el comité de recepción con José Alejandro ahí. ¡Ale! Es el mismo que dijo que entraba por Marquetía y ahí lo estamos esperando. Estamos no, más fuerte que nunca. Seguimos en la calle, seguimos movilizados. ¡No! ¡No, no, no, no, no! Y ahí lo estamos esperando. Y ahí lo estamos esperando. Y ahí lo estamos esperando. Y atención, señores de las fuerzas armadas. Es evidente que luego de las amenazas, alguien no cumplió.